bienvenidos al canal una semana más antes de empezar el vídeo quería daros las gracias por todo el apoyo que me habéis dado en el último vídeo porque aparte de gustaros mucho habéis dejado un montón de comentarios mucha gente me ha dejado sus preguntas algunos más de una pregunta así que solo me queda seleccionar las mejores y haré la semana que viene el vídeo respuesta esta semana os quería hablar de como veis por el título inicio de la operación bikini de maya que será la primera operación bikini para cerdos que podáis ver pero es que últimamente la veía con un poco de barrigota, le daba igual un poco de demasiado de comer y es que ya no podía con su tripa. Entonces se decidió dar el paso y empezar con la operación Bikini, que consistirá en cambio de alimentación y más ejercicio. Como podéis ver, ha cogido un poco de peso. Mira qué tripota tenemos aquí. A mí me parece muy mona, pero es que la gente no para de preguntarme si está embarazada. A ver si la conseguimos bajar, ¿la verdad, Maya? No. En cuanto al cambio de comida, si habéis visto un vídeo que hice hace un mes, un mes y medio, sobre cómo alimentar a tu mini pig, eh, yo explicaba ahí que a Maya le daba yo restos, es decir, todos los restos de casa, todas las pilas de patatas, de arroz, de la pasta, todas las cosas que básicamente sobraban. Pero he observado que igual engorda demasiado, entonces he decidido quitar todos los restos de comida de su alimentación y básicamente pasar a darle solo fruta y verdura, que es mucho más saludable. Tengo suerte porque Maya es muy buena comedora y le encanta todo tipo de comida. En las frutas le gustan mucho los plátanos, las manzanas, las peras, las presas, los kiwis, la sandía... Entonces le hago un poco mezcla de todo. Y luego verduras también le doy coliflor cocida o patata ensalada, poca cosa, no le gustan tanto las verduras en cuanto al desayuno, si habéis visto los vídeos anteriores veréis que yo le daba pienso de perro a maya pero nunca me ha convencido del todo y buscando un poco en internet he visto que era muy graso y que tenía mucha sal cosa que los cerdos no digieren muy bien entonces he decidido también que teníamos que quitar el pienso de perro y bueno, pues eh, yendo a ver a una familia que tenía caballos, vi que los caballos comían una especie de pienso que era básicamente hecho de avena. Entonces pues le cogí un poco y decidí probar a ver si a Maya le gustaba. Y le encantó, le gusta un montón, se come hasta el último grano y le disfruta mucho. Le cuesta un poco masticarlo, pero le disfruta mucho. Así que cogí 20 kilos, me llené la despensa y le doy eso básicamente de desayunar. La avena de la que os hablaba es básicamente esto. Esa avena... No es típico que sea los caballos es un poco seco pero es muy bueno y le aporta todo el cereal que necesita En cuanto al ejercicio que os hablaba, la verdad es que yo paseo Maya todos los días pero se ha vuelto un poco vaga últimamente y va mucho más lento andando y le gusta siempre dar el mismo recorrido que es muy corto entonces he decidido ponerme un poco las pilas sobre eso y los días que tengo tiempo, es decir tres o cuatro a la semana eh, hacer un paseo más largo, que tengo un paseíco por el campo que mide unos 2-3 kilómetros y llevarla por ahí y ponerle un poco las pilas para que aprenda a andar más rápido y que haga más ejercicio y que se vuelva a acostumbrar un poco al ritmo que tenía cuando era pequeña que llegaba a pasearla una hora y media, dos horas sin problema y así contribuirá también un poco a adelgazar su tripota A continuación os dejo unos vídeos sobre qué le pongo exactamente a mañana en el cuenco y lo a gusto que se lo come... Para darle exactamente la cantidad de comida que necesita, he recalculado qué cantidad debo darle al día, y eso he hecho cogiendo el peso de Maya y calculando el 5%, y eso es igual a la, a la comida que debe comer al día, es decir, si Maya pesa 35 kilos, he calculado que serían unos 900 gramos al día, es decir, 300 gramos por comida. Y esto es lo que le doy cada comida normalmente, medio plátano media pera, media manzana, medio tomate, un poco de avena. Vamos a coger las medidas, a ver cuánto mide esta tripota, Ay. así viene el medio, así, unos 106 centímetros, esta es una foto de malla ahora y dentro de aproximadamente un mes os haré otro vídeo para ver si ha adelgazado o no, si ha funcionado la operación bikini. Pues este ha sido el vídeo de la semana, espero que os haya gustado, si os ha gustado dadle a like y no dudéis en dejarme vuestros comentarios aquí abajo. Y si le dais al cerdito a la esquina, podéis suscribiros. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete!